Vale. Vale, otra vez... Esperando media hora. Vamos en helicóptero para conseguir las 6 estrellas. Vamos. Bueno. ¿Vale? Esto es terrorismo, señores. Esto es terrorismo. A ver, dejen colocar la los controles mando. Esto es terrorismo, señores. Terrorismo. ¿Cómo controlar el avión? ¿Cómo controlar el avión? A ver, vale. Así es la mira. Vale, vale, vale. Vale, así es la. Hacer la mira. Vale, no, no consigo ni un de estrella por ahora. Pero déjenme cambiar esto que no. O sea, no me gusta el ratón y tecla. Me gusta mando. O sea, con tecla y todo, ya concluido. Vamos, hay que ir a este. Creo que. No, este no se llama frontera, se llama cruz. No, no, así se llama. No, no se llama Se llama isla. Isla o Frontera, no sé cómo se llama. Pero isla o Frontera, que pues se llama. Aquí tengo una casita. Mira, aquí tengo una... Bueno, tengo una casa por ahora porque este es otro juego. O sea, este es otro guardado del mapa. Vamos a sacar por aquí. Yo, por ejemplo, si, se... si es que se llama Frontera, le digo Frontera, pero no sé. A ver. Aquí espera. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero volé de él. Pero acá por volar vola Vale, esta es mi casa. No, Tiene una bomba en mi casa. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Vamos rápido, vamos rápido. Hago un chequeo, hago un chequeo esa Gunchukéo. cosa Vale, aquí es la frontera Esta es la parte donde no puede entrar O sea que ya estamos haciendo terrorismo Estamos haciendo terrorismo Vale, cuatro estrellas Cuatro estrellas Terrorismo en la ciudad Vale, terrorismo Vamos a bajar un poquito para hacer un poquito el terrorismo Pobre gente, pobre gente Pobre gente Creo que acá hay otros aviones, por acá hay otros aviones Vamos por acá, vamos por acá Siempre he querido ir por ahí Vale, Uf, uff, uff, uff, a ver vale, vale, vale. O sea, hay, un, hay un avión en mi zona ¿no? la zona coño coño coño que se voltea coño que se voltea vale vale se voltea hay una casa aquí pero tengo que tener este permiso para cruzar la frontera o sea ahí está creo que la área 51 no sé dónde la área. si la área 51 es aquí denle like si es la área 51 porque no vale vale vale vale uff hola hola casi me disparan pero este es terrorismo señores te es terror, ay, déjeme bajar aquí a ver, vale, vale, aquí, aquí aquí, aquí, aquí, vas aquí, vas vale, a ver, vale, vale, bazooka, bazooka, bazooka vamos a hacer terrorismo vale ahí, hay aviones se escucha un avión, se escucha un avión vale que lo apunto, que lo apunto vale que nos disparan nos disparan eso ya vale lo has lo has visto mira esta parte no me sorprendí porque ni me di cuenta yo ya me di cuenta cuando estaba grabando o sea algo pasa que te hacen Comuniquen a las fuerzas armadas wooooo voy dispararle Vale que le disparé Vale Vale, le di, le di, le di Uff Vale Ay, cierto, recordé que no tenía que usar clave Perdónenme Vale, no tengo que, tengo que cuidar bien este avión Vale, viene otro avión, viene otro avión Ay. Siempre viene por allá Vamos por acá, vamos por acá ahora ¡Bum! ¡Hola! Vale, me he quitado hartísima vida A ver, el avión viene por acá ahora creo. Sí, viene por acá A ver... Vale, vale, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡No le di! ¡Me están matando! Bien, le da, le da ¡Pum! Le he dado, ¡perfecto! Vale, vale ¿No quedan más aviones? Vale. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Vale Vale, señores, eso es terrorismo. Eso es terrorismo. Vale, me pica un poco el cuello. Me pica el me pica cuello. ¿Dónde viene el avión? Ahí, vale, vale, vale. Por ahí, por ahí, por ahí. Vale. Ahí está. Vale, se está yendo. Vale, están reventándolas esta. A ver, un poquito más allá. ¡Ey! Uy, uy, uy, uy. ¡Bum! ¡Bum! Vale, no explotó. ¡Bum! ¡Hala! Perdonen por hablar por ese acento de... De español es que me gusta, me gusta el idioma del español Incluso mi hermano habla idioma español O sea, no le gusta hablar nuestro idioma Por lo que ve mucho Minecraft Vale, ese está bien Ya reventó Y nos ataca la neblina Uy, me asustó Ay. No puedo matar a ese pájaro ¿Es en serio? ¿No puedo matar a este pájaro? ¿Dónde el pájaro? me fue el pájaro Vale, por ahora, este, es que necesito la. ULALA Un centímetro más y me caía Vale, entonces Ya hicimos todo aquí ver, Vale, este, vamos a ponernos Súbete, súbete la nave Cuate caes, cuate, dale, cuate caes, cuate caes, caes? no quiero que te caigas. Vale, vamos a poner un... DJ Alan Mendoza.